Con esta gran transmisión en vivo para Canal América, tenemos aquí acompañados en el día de hoy del Príncipe Karen, un hombre que como nosotros quiere cambios y quiero que le hables a la comunidad que nos sigue a través de estas transmisiones para Canal América, Telenor en la República Dominicana, de lo que tienes en planes y como tú planeas hacer una diferencia en la República Dominicana. Mira, los en del 2004 nunca han ganado. ¿Por qué? Porque los dominicanos que están en el exterior ven más que los otros, porque ellos ven que se puede. Como tú estás viendo el río justo así que yo quiero poner la República Dominicana. ¿Pero tú crees que están las herramientas necesarias en la República Dominicana para hacer ese cambio? Es muy fácil, solamente necesitamos la voluntad. ¿Tú crees que con la voluntad, simple voluntad, se hace un cambio? Nosotros somos más ricos que cualquier país del mundo. Karim, yo quisiera que tú me cuentes un poquito, mucha gente dice que lo tuyo solamente es planes, que no va a pasar a más de ahí porque no puedes hacerlo de la manera legal. ¿Qué tienes que decir a esas personas? Oye, todo es posible, más con la, el clima que tenemos, la, eh, tenemos la playa, tenemos los ríos, tenemos el oro, tenemos petróleo, gas. O sea, re, dominicano no puede tener ni un do, República Dominicana no puede tener ni un dominicano pobre. Quiero que Estamos ahora mismo en medio de lo que es una celebración de cultura, de folclore Vamos a dejar la, la política en un lado en este momento Y quiero que me hable de lo bonito de la República Dominicana Invita a la gente a que vaya a nuestro país Bueno, yo vine de Samaná, imagínate, uno de los sitios más bellos del mundo entero Yo estaba en Cayo levantado ayer Mira, el hombre estaba en callo levantado, señor, uno de los lugares espectaculares Karim, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy Siempre es bueno tenerte un hombre que quiere cambio El cambio lo hacemos saliendo a las calles yo sigo con ustedes muchachos, continuamos con más.